El informe Lancet Countdown, Sudamérica, detalló que Perú, con 31 microgramos por metro cúbico, y Bolivia, lideran la lista de los países sudamericanos con peor calidad de aire. Ambos territorios superan por más de cinco veces las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. El informe de 2022, perteneciente a la OMS sobre Salud y Cambio Climático, señaló la contaminación del aire como uno de los factores principales de riesgo que representa la degradación del medio ambiente. Los investigadores subrayaron el daño desproporcionado que tiene la crisis climática sobre la salud de las poblaciones más vulnerables de la región, que son las que menos gases de efecto invernadero generan y las que cuentan con peor acceso a los sistemas sanitarios. El estudio achacó a la contaminación atmosférica la muerte prematura de cerca de 37.000 sudamericanos en 2020, mil más que en 2015, por su relación directa con el riesgo de infartos, problemas respiratorios y cánceres, entre otras patologías. Los países con la mayor tasa de mortalidad atribuible a la presencia de la polución aérea son Chile y Perú, con 230 y 176 muertes por cada millón de habitantes, según el estudio de Lancet down Sudamérica. Entre otros problemas citados por los investigadores, se encontró el incremento de las olas de calor y cómo éstas han aumentado año a año, desde el 2000, el número de las muertes de mayores de 65 años, con especial afectación en Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela. La idoneidad climática para la presencia de mosquitos mejoró en todos los países del continente, a excepción de Argentina y Surinam, motivo por el que los investigadores explican el aumento de 35.3 de la propagación del dengue en Sudamérica. Retos en Sudamérica Cada país, siempre de acuerdo con el documento, se enfrenta a distintos problemas climáticos. Perú hace frente a la escasez de agua y las temperaturas extremas. Por otra parte, Chile y Colombia enfrentan un número de incendios forestales mientras que Brasil y Argentina sufren precipitaciones extremas y sus consecuencias. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.